Bien, pues vamos a empezar este video. Aquí tengo esta noticia para ustedes. Resulta que estas últimas monedas que adquirí son falsas. ¿Por qué? Eh, esta semana, el día lunes, fui día feriado. Fue día feriado, feriado perdón y pues tuve que ir a, al centro para bueno, hacer un mandado y resulta que fui a una tienda de numismática a informarme el valor de estas monedas se recuerdan en una en un vídeo anterior les había comentado que estas adquirí cada una por 30 pesos y desafortunadamente pues pues sí me vieron la cara, entonces estoy haciendo este video para que si tú llegas a adquirir o ver en un tianguis, en una tienda o conozcas a alguien que te eche el cuento de que ah pues mi, mi abuelo se encontró una jarra de monedas y son de plata y las, las quiero vender estoy haciendo este video precisamente por ese motivo para que no les vean la cara y aparte ustedes eh, valoren sus monedas si cuentan con alguna. Bien, ¿cómo corroborar si son plata? Como esta. Esta es plata. este sí es una moneda de plata. ¿Sí? Este no. Este es bilfierro. ¿Sí? Si sí se escucha el sonido diferente. Bueno, ¿cómo corroborar que es realmente plata? Bien, estuve investigando y resulta, si ven aquí, este es un imán de neodimio y este es un imán de magnetita. ¿Sí? Es menos potente este imán y este de neodimio sí es mucho más potente, este pequeñito. Igual, tengo este imán que lo pueden conseguir en cualquier eh, ferretería. Es una pluma, pero en su parte extrema es imán. Y también es neodimio. ¿sí? Yo voy a procurar ya cargar con, con mi pluma de imán. Por si llego a encontrar otro, otro tianguis. Corroborar efectivamente y que no me vean la cara. Bien. ¿Cómo corroborar que es plata? Como les mencionaba, esta es plata. ¿sí? Esta moneda es de Estados Unidos del año 1971 y se fijan el color distintivo de la plata pues brilla ¿sí? también hay otro material que no se, no tiene imán si se fijan el imán no se pega ¿sí? este es un imán muy potente igual este ¿sí? no se pega Otro material que es eh, inoxidable, obviamente dependiendo del grado de inoxidable también es, hay inoxidables que tienen poquito, eh, ¿cómo se llama este, pues magnetismo pues, sí, pero el, igual también el, el acero inoxidable puro igual es como la plata, no se le adhiere ningún imán, como esta. Ahorita vamos a corroborar cómo es plata o inoxidable. Aquí tengo otra, esta es mexicana. ¿sí? de 50 pesos. Igual tampoco se le pega al imán. Monedas antiguas. Después les voy a hacer eh, a corroborar eh, si, si realmente es plata o inoxidable. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba para diferenciar de las de las monedas verdaderas que sí estuvieron en circulación que sí tienen un valor eh, tal cual dice aquí su su grabado a las falsas este si se fijan si se alcanza a notar que yo no por la emoción no me fijé hasta óxido tiene la plata no genera óxido ese es un primer punto que deben de, de apreciar cuando ustedes ven una moneda ¿sí? El otro punto, como les digo, yo ya voy a cargar con mi imán y vean lo que pasa, se le pega el imán, ¿sí? Lo contrario a la plata. Incluso este que, como les digo, es de, no es tan fuerte como el neodimio, igual se pega. y escuchen el sonido de la plata se oye muy diferente esta si sí es plata, yo creo que esta va a ser acero inoxidable porque tiene un, un sonido muy diferente al fierro sí. voy a hacerlo con, con este pequeño imán está muy pequeñito pero es igual de potente que este grande ¿Eh? ahí <risa> vean levanta es fierro, todo eso es fierro fierro a la basura fierro a la basura me las, vendi me las vendieron me echaron el cuento de que ah pues pues es plata y, y estamos dando en 30 pesos y ándale, pues. Y todas las adquirí. Fueron en total como 180 pesos que me gasté por el fierro. ¿Sí? Incluso en esta, si se fijan, hasta yo decía que Que era error de impresión una moneda. Porque si era esto. Creo que si era este. Sí, porque está desfasado este grabado, sí, pero pues no, incluso si se fijan, el águila está bien desgastada y el canto no, si fuera desgaste natural, también el canto estuviera desgastado, igual que la imagen del águila, pero no, sí, aquí se agarraron, pudiéndola como para decir, hay que desgastarla para decir que es antigua. Y a ver a qué tonto se da se, se la vendemos. Y el tonto fui yo que caí. Pero ya no más, ¿Por qué? Porque ya me hizo el truco. Voy a cargar con mi mano. Y ya voy a decidir, a ver, cuánto. Ah, es plata, a ver si es cierto. Ah, esto mala, no la quiero. Gracias. Gracias. Pero no voy a caer en tu estafa. Recuerden. No estoy seguro. Voy a corroborar si. ¿Es plata este tipo de moneda? Voy a meterme a, a, a páginas de monedas. A investigar de qué tipo de material se fabricó este tipo de moneda. Yo pienso por el brillo. Por el brillo va a ser eh, acero inoxidable. ¿Sí? Esta pues igual es un poco más nueva que esta. Que la del dólar. ¿Sí? No, no es tan antigua. Pero esta sí es plata. Nada más fíjense el color de la plata. ¿Sí? y la plata no genera óxido como estas, lo que genera plata por estar en la tierra enterrada, fue lo que investigué no genera ese tipo de óxido, la plata genera eh, un tipo hongo azul ¿Sí? más o menos un color azul nomás que no tengo bueno sí tenía una moneda aquí pero después la voy a mostrar para que vean el tipo de de hongo que hace o, o si sí es, es como tipo zarro, ¿sí? no óxido. ¿sí? Bien. Esta es una moneda conmemorativa de este año de 20 pesos. Desconozco el valor que tenga, pero digo el valor, el, el material con que, que esté fabricado. Lo voy a investigar igual, pero de igual forma no tiene, no se le pega el imán, a comparación de estas monedas de 5 pesos que también son conmemorativas pero a estas sí se les pega el imán igual voy a investigar con qué tipo de material se hacen las monedas, para que también igual no caigan por, por ejemplo en, en estas conmemorativas probablemente también sean falsas, des, de, desconozco si, ¿Sí? Se fijan, al centro no tiene magnetismo. Se fijan, el, el imán se va hacia un lado. ¿sí? Probablemente el centro sea cobre. O bronce. ¿sí? se va a los lados. Igual voy a investigar. Este es igual, lo mismo. Pero lo curioso de esta, que probablemente el centro sí sea plata. Y el contorno sea cobre o bronce. Sí, porque ni al centro ni a los lados se pega entonces esta, esta moneda si sí es original, conmemorativa sí. este también es un dólar eh, del año ver, 1973 no tiene magnetismo este es el, el peso de mexicano del año 1975, está, no está pulida esta, si se fijan no tiene desgaste, ¿sí? el canto pues está un poquito maltratado, el águila está sucia, pero igual no tiene desgaste, igualmente, no se le pega el imán, y esta, si no mal recuerdo, es eh, bronce, Sí, igual al bronce como decía bronce y cobre no se no son magnéticos entonces estas estas monedas sí son eh, genuinas genuinas perdón o setenta tengo varias más que nada, las tengo guardadas ¿sí? y ya ahorita de todo mi puño de monedas que tengo obviamente como les decía hay hay monedas que, que no son ni inoxidable eh, eh, creo que el proníquel también eh, eh, se le pega al imán si, ¿sí? nomás que voy a investigar bien de eso déjenme sacar una aquí, tengo un puñito a ver cuál se viene esta esta es de un peso del, también del último video que les hice, de la de moneda de un peso esta es la que está maltratada, bollada. ¿sí? Pero es como igual que estas. ¿sí? Al centro no, no tiene magnetismo. Se va, siempre se va de imán hacia un lado. Entonces esta moneda es original. ¿sí? De un nuevo peso. Igual es la misma que le hice el video. Haciendo el zoom. Que decía 1892. Pero así es amigos. Para que no caigan en estafas. Sí, o, o si ustedes son aficionados o van empezando en la, en la afición de la numismática y quieran adquirir una una moneda en línea, que les digan ah, pues yo tengo esta moneda de plata, pues por internet, por la pantalla no vas a poder pasarle un imán. Entonces, no caigan en eso. Eh, lo primero es, ok, vamos a viéndola donde nos vemos y lleven su imán, cualquier imán. En ferretería, hasta agarren una bocina, quítenle el imán a la bocina, ya ven que o quebrenlo y llévense su pedacito de imán para verificar que efectivamente sea plata. ¿Dónde está? Hasta el sonido, vean cómo se escucha. Es que no, no tengo que hacer presión. ¿Sí? A esta grandota. Muy aparte se pega. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Eh, no caigan en, en estafas. Suscríbanse, compartan este video para si tienen algún familiar que cuente con monedas o le guste esto de coleccionar monedas, sepa cómo distinguir de una moneda original a una estafa. Este también, creo que les hice un video de esta moneda. Sí, fue el primero cuando los adquirí. Yo bien emocionado. Ah, miren el tesoro. Que, la mina de oro que me encontré. ¿Cuál mina de oro? Mira la de, de basura. Bien, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Compartan. Bye.